¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso canal. Donde por primera vez, por primera vez, jugaremos head Literal, no lo he jugado jamás, nunca en toda mi preciada vida. Y hoy será el momento en el que juguemos este maravilloso juego. ¿Cómo lo ves señora? Cómo lo ve la familia en casa, cómo lo está viendo, la estamos rompiendo. <risa> Como les digo, jamás he jugado este juego, pero a lo que he visto a los gameplays, yo sé este juego ha salido hace muchísimo. ¿Y por qué lo juegas? Porque en realidad me gusta jugar videojuegos y voy a traer esa variedad al canal. Si te gusta mi contenido, por favor, dale ese like. Coméntalo y comparte con tus amigos. De eso se trata. Este movimiento suave de glúteo. Bueno, comenzamos. Vamos a darle a empezar. Vamos a empezar una nueva historia. Vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Qué nos tiene programados hoy en día? Por favor, Dios, mátenme. Por favor, llámenle a la policía. Me están matando. a seleccionar a Cuphead ok, nos presentan un libro en el cual era hace una vez un lugar mágico llamado Isla de Tintero, en el que vivían dos hermanos llamados Caphead y Gunman eh, estoy muriendo, no sé leer llevamos una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada del anciano Tetera un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa Y a pesar de las advertencias del anciano tetera Acabaron llegando a un mal barrio Y entrando en el casino del diablo Allí Cuphead y Mokman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados ¡Por todas las cafeteras! El ruin director del casino <risa> Estos muchachos no van a perder nunca <risa> ¡Qué buena racha! Carcajol recién llegado ¡Los hermanos se quedaron boquiabiertos! ¡Era el mismísimo diablo! ¡El diablo anda suelto! Well. ¡El propietario del casino! ¡No! ¿Qué les parece si subimos la apuesta? Sugirió con una gran sonrisa. Si gana una tirada más, todo el botín de mi casino será suyo. Pero... Si pierden, me quedo con sus almas. Juegan. Jugamos, va. Venga, nos vas a pelar, güey. Traemos una, una suerte de poca. Cophead, cegado por la fortuna fácil, asintió. Agarró los dados para lanzarlos. Y Andrés Covhe, no consciente del peligro, pero era demasiado tarde. Ya los había aventado. Doble 1. Río. ¿Río? ¿Río? ¿Dando patadas en el suelo? Bueno, o se rió, pues. Eh, perdieron. Los hermanos temblaron de miedo mientras se cernían sobre ellos. Bueno, hablando de esas almas, los hermanos suplicaron por su vida. ¡Por favor! Tiene que haber alguna forma de compensarte. Murmuró Mukman. Sí, por. Por favor. Tal vez la haya. Respondió el diablo. Mientras extraía un pergamino Tengo aquí La lista de mis deudores en fuga Junten sus almas Y es posible que los perdone Par de tazas estúpidas Ay, no dijo eso. Ahora en marcha gritó el diablo Echando patadas a los muchachos sin educación alguna Si sí soy Tienen hasta la medianoche de mañana Para capturar todas y cada una de esas almas O de lo contrario Seré yo quien capture la suya Cuphead y Mokman estaban terriblemente asustados y huyeron tan rápido como pudieron. ¡Vamos, Mug! ¡Tenemos que encontrar a la anciana tetera! ¡Sabrá qué hacer! ¡Vaya lío en el que se metieron, muchachos! Sé que no querían ser títeres del diablo, pero si se niegan, no quiero imaginar su destino. Por ahora, deben seguir la corriente, consigan los contratos, más vale que se preparen... Para ensuciarse las manos, viejo. Los amigos de autores no serán muy amables cuando los confronten. De hecho, probablemente se transformen en terribles bestias. Toma esta poción. Para que no usen de trapos. Les otorgaré habilidades mágicas asombrosas. Ahora vayan a mi escritorio y usen el tintero místico. Prepárense para una buena pelea. Bien. Ahora... Ok, comenzamos con esta nueva historia Ok Ok, estamos en una playa arena Sol, playa, arena, mar Hola muchachos, parece que se metieron en un buen lío, ¿eh? Bueno yo, yo antes era igual Siempre me estaba metiendo problemas Corriendo, saltando, disparando Pero ahora prefiero salir a más a ir al cine Pero bueno, permítame darles en la mano tomen esto! Oh Magic Thank you, bro Maldito estup Okay. Ok uh, Tenemos aquí uh, Ok, podemos interactuar con esto ¿Será un mundo? Esto también A ver esto A ver Esta es la tienda Hola Ok Ah, mira okay. Adiós <ríe> Ok, entramos a la tienda No nos gustó nada El vato que nos vendió las cosas era muy puerco Ok, vamos a meternos aquí Porque se ve que hay Buen movimiento, ¿no? De nalga <ríe> Ok, oh, wow Hola, estúpido Oh, fuck <ríe> Tonto, tonto, marginado. <risa> ¿A poco tu papá tiene una tilde, no? Perro. <risa> Pumba. vayate pelotudo. Morí, te guacho. Oh. Oh. ¿Qué me avienta, Popo? Ah. Ya gané. Huevos. A la madre. Una zanahoria gigante, hermano. Ok. ¡Ay! No, la concha de la lora, guacho. Te trabó. A ¡Ah, oh, la madre, la papota, güey! ¡Ah, oh, la madre, la papota, güey! ¡Ah, oh, la madre, la papota, güey! Me la va a pelar, me la va a pelar, güey. Literal, me la va a pelar. Uy, güey, las papas a la francesa están bien deliciosas, güey. Güey, las papas a la francesa están. Uff, no mames, la otra vez me estaba comiendo unas papas gajo. A oh, la verga. Ándele, baboso. <risa> Estúpido. Ah, oh, no mames. No mames. Yo la otra vez le di a mi conejo. la <risa> verga, güey. Se estaba tragando unas. Unas zanahorias. No, de locos, hermano. Está trabajando unas zanahorias Uff... Como la Big Mac. Claro, doctor. ¿Antojo de una Big Mac de McDonald's, doctor? Sí, una Big Mac para desaparecer ese antojo... Uff... <risa> Joder, macho. Ok. Ok. Ok. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. ¡Ay! ¡Pumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma estúpido! ¡Pumba! ¡Bien! ¡Oh, oh! hermano ¡Soy buenísimo en esto! ¡Por Dios! ¡Sé! ¡De casa! Oh. Al parecer, eh, Acabamos de. ¡Uy! Oh, ¡Buena! Recuerden, solo podrán conseguir el contrato del alma de un deudor en una batalla normal, andando afuera de aquí. Ok, o sea, eso no tiene nada que ver. ¿Para qué lo pones? Muchísimas gracias por ver el video. Tal vez no es mucho tiempo como yo quisiera, pero nos vamos a aventar varios capítulos. Si quieren que sean capítulos más largos, por favor avísenlo en los comentarios y no quieren ya ver más videos de esta índole, también avísenme y me doy de baja de YouTube. Claro que sí. <risa> bueno, sin nada más que decir, los dejo. Nos vemos. Bye, gente bonita. Cuídense mucho.